No, si usa, si, Raúl, bandera. en esta hora les traigo eh, un archivo este ira 85 que contiene eh, los cursos de programación o sea yo lo quiero compartir con ustedes debido a que yo no sabía de programación ni sabía crear la aplicación o sea, en mi caso yo a veces quiero crear mi propia aplicación y quería pues y no sabía cómo hacerlo ya he aprendido eh, Conforme a estos cursos que están en este archivo, que, eh, eh, se los dejaré en la descripción de este video. Una vez le click, en el link les dejaré ahí eh, eh, y se les descargue. dan clic derecho, extraer aquí. Aquí están todos los cursos para que ustedes aprendan a programar. Eh, aquí en esta parte está como la introducción. Se miran este también. Al principio, eh, de este a este, hasta la lesión 3, les va a parecer muy, muy, muy aburrido. Es más, ustedes van a pensar que no van a entender eso y que no es para ustedes. A mí me pasó así. No obstante, me tranquilicé y continué. Y de la lesión 4 en adelante, comencé a, a ver el efecto de lo que eh, miré en estas carpetas que están antes de esta. O sea que no se desesperen cuando comiencen en estas dos primeras carpetas y cuando comiencen a ver estos, estas tres lesiones, debido a que esto les va a servir de día acá, día, no es necesario que los aprendan de memoria, simplemente vayan siguiendo los pasos a como, está, como están a, a como están en las lesiones. Una vez ya hayan pasado esto, verán que lo que sí aprendieron, verán que sí aprendieron cuando lleguen a la 4 entonces de aquí en adelante eh, continúa eh, van a encontrar lo, eh, lo bueno del curso y verán que sí van a aprender, ahí com comienzan a comprender los comandos, comienzan a programar ustedes solo, comienzan a pensar qué es lo que quieren comienzan a crear código y eso les va a funcionar en mi caso ya creo aplicación lo que tienen que hacer es instalar ah, y no se olviden de continuar con esto, simplemente lo estoy haciendo énfasis que hasta la lección 4 eh, les va a parecer aburrido luego de ahí de la lección 4 en adelante. Verán que si sí es bueno y van a aprender a programar y van a crear sus propias aplicaciones en Visual eh, Para instalar el, program, el programa busquen en internet cómo instalar eh, Visual sí, 6 o punto .7 si, ya, si sale de aquí a allá. Eh, y lo instalan. Es muy fácil instalarlo. Y una vez que lo instalen, eh, el mismo curso les va a enseñar cómo abrirlo y cómo iniciar a programar, les va a enseñar a configurar aquí los botones y a crear sus aplicaciones. Después que crean las aplicaciones y todo, eh, ustedes comienzan a practicar aquí en el curso y, y también les va a enseñar a a empaquetar a las aplicaciones para que ustedes guarden su propia aplicación y lo instalen y la instalen en cualquier ordenador o cualquier computador o PC, pues que se llame les va a enseñar a hacer eso, o sea que no no van a estar, no es necesario que la estén abriendo en el mismo computador donde la crearon, sin necesidad de tener la aplicación instalada, eh, sin necesidad de tener el programa Visual Basic instalado, igual la aplicación les va a funcionar en otro ordenador, porque el, en el curso van a aprender a eh, empaquetarla y a crear su archivo exe ejecutable y eh, se volverán unos expertos creando su propia aplicación a mí me sirvió y ya puedo programar lo que quiero en este programa y me ha servido mucho o sea que de esa forma aprenden a programar ahí están aquí están todos los cursos para que ustedes aprendan a programar si necesitan el programa también me lo pueden me lo pueden solicitar en la descripción del video yo les subo el programa y les puedo crear un video de cómo se instala pero en internet hay muchos vídeos debido a eso no, no subo entonces no se vayan a desesperar simplemente hagan los cursos y verán que oh, les va a servir mucho y van a aprender a programar sin es que les quiero eh, les quise mostrar esto porque yo estaba desesperado y quería aprender a programar y no encontraba nada y encontré este archivo y me funcionó y entonces en, en menos de en tres días comenzarán a programar comenzarán a hacer programas eh, sencillos ya en adelante se comenzarán a soltarse eh, ustedes mismos y, y ya comenzarán a hacer sus propios programas no más de tres días porque yo hice el primer día el segundo pues pero tienen que sentarse como a hacer eso no pueden hacer otras cosas y le funcionará bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y no olviden suscribirse. Chao.